Buongiorno, cari amigo. Muy buenos días de Juan Pablo. El giorno de hoy voy a hacer un alenamiento para el bichipiti y trichipiti. Dos ejercicios que te van a ayudar a mantenerte en forma, a ponerlo duro como una bazuca. Si tú te sientes alenato a principio de año, ya en este periodo, ya más o menos el bichipiti se debe ver. De, de, de, de, de. Si no te seas alenato, a la hora inicia hoy. Por el día de hoy, hayamos bisogno de unas bandas elásticas, eh, un par de manubrio. el peso es muy relativo, tú puedes meterle 10 kg, 30 kg, 40 kg, todo depende de tu capacidad física. Por el día de hoy, solamente voy a hacer dos ejercicios. aspectos que estos eh, dos ejercicios te sean útiles para mejorar tu performance. Ok, vamos a iniciar con un poquito de... de de este movimiento en nuestro en nuestro brazo vamos a enviarle una información a nuestro a nuestro bellísimo cuerpo que vamos a hacer actividad física oye porque si no nos nos fachamos mal cositas está un poquito la espalda adelante indietro, indietro pero con un poquito de refredor pero de eso ya estoy mejorando porque lo está todo con estos días un poquito fermo, pero bueno ya estamos un poco activo lo importante es no fermarse più cambio Dietro, ok. Voy a utilizar un, un timer. Vamos a hacer 40 segundos de esfuerzo de, de, de, de con 30 segundos de, de recupero. Vamos a, a procurar el, dar el máximo, no molar a la prima dificultad. Si tú voy rayun uno eres unos objetivos, no te debes fermar a la prima dificultad. Tú debes continuar y continuar fino en fondo y ser un poquito disciplinado. Vas a ver grandes resultados. Ok, perfecto <risa> Oiga, todavía tengo la tos, ¿qué pasa? <risa> ok, perfecto Muevo, muevo, muevo ta, ta, ta, ta. Ok, vamos a iniciar con nuestros ejercicios para el, para el bichipity Voy a, ya sistemato mi, mi, mi peso Mi peso, como esto primo, el peso relativo Tú puedes prender el peso que voy Vamos a checar nuestro timer Nuestro timer de Pugili <risa> Timer de Pugili, suena como Pugili cuesta. Vamos a 40 segundos de esfuerzo de, de, de con 30 segundos de recupero. Ok, prepárate. 3, 2, 1, ¡vía! Nuestro primo, vamos a hacer un poquito curva. piego el ginocchio, esquina directa. Vamos, con uno, lentamente, lentamente. Okay. Abro un poquito la espalda. Va, va, lento, lento, lento, lento. Sí, sí. ¿Qué es, poco es tiro el. guarda abro, tiro el peto, guarda el peto. el peto de caballo romano, guarda, ta ta ta ta, sí, lento, uno dos, sí sí sí, uno dos, ta ta se ta cur cur cur, lento lento lento lento lento, Ta. se Ok, perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa de 30 segundos y vamos a iniciar nuevamente. Vamos a hacer nuestra segunda serie, vamos a hacer el esteso movimiento, el esteso movimiento lentamente, così eh, estimulamos nuestro bicipiti, nuestro, bichipiti. nuestro bichipiti. Ok, ok, prepárate, relázate. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, ayúdame a crecer, si me piace, si me piace. Ok, se va, se va Lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento Piegame el ginocchio Abre un poquito el espalda Lento, lento, lento Eso es Dopo, dopo lo vamos a parar ahí con, con, con el elástico Eso es, Sí, sí, sí, sí, sí. No. Reconcentra Prende un gocho de área Lo buto Cambio Va no. eh. Eh. Ok Perfecto Perfecto Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer Nuestro próximo ejercicio Vamos a hacer Cur Cur martelo Vamos a hacer Vamos a cambiar La, la, la, la, la, la modifica del ángulo Esto lo hemos hecho Así Uno 2, de Esto lo giramos Y guarda como Labora El el bicipite en la parte interna porque el objetivo es estimular el músculo por diferentes ángulos y son altres ejercicios pero hoy solamente voy a hacer duve, duve, duve, duve concentrato ok, piego el ginocchio ahora un poquito va, se va, se va esta. esta posición, tú te duele la vuelta va Lento, lento, lento, lento, lento lento, lento, lento, lento. concéntrate Debe sentir el ejercicio, debe sentir que el bicipiti se estimula. Ya, ya, yeah. yeah. lentamente, lentamente, lentamente, ya, yeah. lentamente. Va. Sostiene, sostiene, lento, lento, lento, lento. Va, mantente, mantente, mantente. Va, Va. perfecto, perfecto. Vamos, y vamos a, a, a, a hacer la pausa. Eh, Dopo fachamos nuestra próxima serie. Nuestra próxima serie es siempre del B-Chipity. Del... Unos ejercicios cortos, pero eficaces para mantenerte en forma. A todos estos ejercicios, tú puedes modificar el tempo, aunque las repeticiones. Ok. Último. Sí, va, sí, va, sí, va. Lento, lento, lento. Te. Sí. Ah. No, uh. Ah. Ah. Después de esto, vamos con nuestro ejercicio para el tricipitis. Ah, si sí va. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah presente no? Yeah. fuerza yeah. Ok, perfecto, perfecto, Allí vamos con el, con nuestros ejercicios para el para el tri -chip. y vamos a hacer extensiones, distensiones, vamos a hacer cueste tra, tra, brazos su, su, su, solamente cueste, cueste, como una kickback, como una como un calcio dietro, ta, ta, ta, ta. Siempre con el peso, los ojos. Está un poquito pesante con... porque un poquito pesado passare pasar a pero, proviamoci proviamoci proviamoci probamos, Ok, va mi inclino, y tiene va. Uno. Queste, queste, queste, guardalo qua. Dos, lentamente, lentamente. Tres. Sí, sí, sí. Tres. Forza, forza. Tre. Sí, sí, sí, sí, sí, forza, andiamo ah. uno tricipiti, sí, Va, forza, ah. yeah. Ok. Madona, se siente ya, ya el trichipiti. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, a repetirlo vamos, Nuevamente, eh, estoy haciendo dos ejercicios para el para, el, para el tricipite y dos para el bicipite. Piano, piano, piano, piano, vamos reuniendo nuestro objetivo. Objetivo, debe ser constante, constante. Ok, nuestro próximo, nuestro próximo, nuestro próximo, nuestro próximo para el, para el triciclip. Y vamos a usar siempre los dos manubres, los dos manubres Vamos a hacer una pequeña extensión. Tra, tra. Siempre en ginocchio, en ginocchio. Ok, guardate. sí sí sí sí sí sí sí sí sí C C Okay. voy a girar me giro un poquito consigo guardate el movimiento el movimiento para realizar el ejercicio bene ok una pequeña pausa estos ejercicios pueden ser el repetuto al menos de 2 a 3 vueltas de semana sí. con bicipiti con el elástico bicipiti con el elástico como vamos a repetirlo tres vueltas, voy a iniciar con la banda più menos resistente después voy saliendo salgo salgo lo importante estimular bien el bichípite. si lo prendo el largo soto Tago pie fuerte. Mándalo acá. Ya. Contraigo mi abdomen. Ah. abro un rompo aquí en las palas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Voy a aumentar un poquito la, la, la resistencia. llamo con el negro. Con el negro. Piano, piano, piano, piano. Cosí, cosí el músculo, guarda. Ta, ta, ta, ta, ya el mío se siente. Ya el mío se siente un poquito. Ya. Abro a la extensa misura la espalda. Piego el ginocchio, esquina de rita, Abro un poquito la espalda y me concentro. En el ejercicio debo sentir solamente la fuerza en el bichipi. Va, se si va. Ok. Yeah. Yeah. Sí. Sí. Sí. Se sí va. Yeah. Lentamente, lentamente, lentamente. Lentamente. Sí. Yeah. Sí. Sí. Sí. yeah ok aumento, aumento, aumento, aumento la resistencia, aumento la resistencia prendo la yala, la yala la arancione es más dura, pero va bien con la yala, con la yala va bien dopo de esto voy a hacer los tres ejercicios con el pere, el tricipiti siempre con la banda elástica. Por el giorno de hoy, ya hemos estimulado, estamos estimulando nuestro eh, bicipiti con pesi y con la banda elástica. Así nuestro músculo se da siempre en forma. Ok, me concentro dentro, guarda. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Forza, forza. Yeah. ok perfecto adesso vamos a aparecer nuestros ejercicios las tres series que nos quedan avanzando siempre para el trichipiti vamos a aprender la banda elástica esta banda dietro dietro con este movimiento quiero un poquito el vómito si, su, su si, e igualmente en oni en ogni en ogni serie el aumento de la resistencia cambio el colore de la banda elástica si, Yeah C sí. Sí. Ah. Ok Perfecto y vamos con la negra, con la negra Con la negra Vamos a hacerlo de esta forma, con si al menos guardate eh, El movimiento completo Vamos a colocar dos pies o un solo pie, ya lo voy a colocar solamente un solo pie. Un solo pie. no Va. Da Sí. Tiro. Tiro. Tiro. Uh, ¡Tiro! ¡Tiro! Uh, ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro! fuerza! Uh. ¡Ah! <tose> no, queda marcando uno, queda mancando uno, las señales los dio, las señales ha faltado, ha faltado un uno manca uno, manca uno, vamos con otra serie, vamos con otra serie, vamos a parar con la, con la, con la yala, con la amarilla, <ríe> ay esa alarma, esa alarma, un del, el, el timer un poquito sbagliato, pero no hay problema, y vamos a parar el último que queda mancando, si nuestro, eh, el brazo va a rimaner un poquito duro, tónico. Habíamos hecho dos ejercicios para el tricipiti con manubre y dos ejercicios para el tricipiti con y como dos ejercicios con la banda elástica. Ok, prepárate. 3, 2, 1. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va. Esta es dura 3, 2, 1, vía. Da, due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Ah. Ah. ah. ah. ah. ah. Ah, ah, ah. Última. Ah, ah. Madre de Dios, por el giorno de hoy, habíamos finito. Miles y miles gracias a tú de las personas que se están alejando con cuestos ejercicios. Le recuerdo, si tú seis constante, seis disciplinado y le metes motivaciones, vas a ver grandes resultados. Porque solamente una sola vuelta, tú no vas a ver eh, eh, un gran cambio notorio. Debe ser constante. Haz estos ejercicios al menos de 2 a 3 vueltas a semana. Modifica la, la resistencia, aunque el tiempo. De cuore, Pablo.